Todos sabemos que Álvaro Uribe fue elegido en 2002 con un mandato claro para acabar militarmente con la guerrilla y además porque de todos los candidatos que había en ese momento, era quien podía hacerlo, era quien más competencias tenía para hacerlo y él tenía las credenciales. Como gobernador de Antioquia apoyó a las Convivir en los 90, eh, su padre fue asesinado por las Farc, etcétera. ...y además los colombianos querían votar por esa opción en ese momento... ...después del fracaso rotundo del proceso de paz eh, del cuatreno anterior. Lo que nosotros encontramos es que durante los ocho años que Uribe estuvo en el poder... ...tuvo oportunidad para acabar con la guerrilla, pero no lo hizo. En particular después de los golpes militares más fuertes contra la guerrilla... ...que generaron des deserciones masivas de guerrilleros desmoralizados... ...y el debilitamiento de la guerrilla y además el empoderamiento de un ejército que había logrado golpes importantes, en esos momentos cayó la iniciativa militar eh, del ejército colombiano y en particular en lugares electoralmente, electoralmente más importantes para Uribe, que eran los sitios donde Uribe había eh, liderado consejos comunales.